Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio. En esta ocasión, siguiendo con este especial dedicado a Christopher Nolan, toca hablar de Inception, el origen, una de las mejores películas de Nolan, no solamente dicho por mí, sino por mucha mucha gente. De hecho, no solamente es de mis grandes favoritas de Nolan, porque la verdad que todas las películas que vi de Christopher Nolan me gustan mucho, pero Inception es una de las que más, más me gusta, no solamente dentro de sus películas, sino en general, o sea, en la lista chica de mis películas favoritas, de todos los directores, de todos los tiempos, está Inception, así que estoy hablando de realmente una de mis películas favoritas, en general, porque con Nolan pasa esto de que hay mucha gente a la que no le gustan sus películas y mucha gente que ama sus películas, pero no hay punto medio, es como que no hay un gris. ¿Es blanco o es negro con Nolan? Y la verdad, no sé de mucha gente que diga, bueno, Inception, no, es como que por ahí sí he leído o escuchado gente que con Interstellar, por ahí sí ya se nota que hay personas a las que no le gustó, o Tenet. Para ir a algo más nuevo... Dunkirk también... Que fue la película de la que hablé en el episodio anterior... Pero con Inception... Creo que es más generalizado el gusto por esta película... Que... Que el no gusto, digamos... Como que realmente hay más gente que... Está a favor de esta película... De la que puede llegar a estar en contra... Que realmente no me encontré a nadie... Que haya dicho... Che, la verdad esta película no me gustó... Y eso que es una película... Que realmente... Tiene un final... A libre interpretación, porque la verdad que en general la película es muy de llevarte por un viaje, justamente, es un, sí, es un viaje, sí, sí, eh, porque me acordé de la película, la última película de la que voy a hablar en este especial de Nolan, eh, todavía no lo dije, pero bueno, ya se deben imaginar de cuál estoy hablando, pistas, muchas pistas, eh, es algo que realmente es un viaje, o sea, Inception es un viaje, adentro de la mente, esto es por ahí el punto al que voy a ir en esta reseña eh, porque realmente al principio es como que la película era pura ciencia ficción, locura, de efectos visuales, locura, eh, de hecho hay muchos detrás de escena en YouTube que pueden buscar de cómo se hicieron las escenas de, de Inception y es una locura. Es increíble. Eh, a ver, no es no es algo que por ahí no se haya hecho en otras producciones. No estoy diciendo que es único, pero es increíble. Eso sí, entonces después verlo en la película, verlo plasmado es como re loco. Es increíble el laburo que hay detrás. Eh, ya voy a hablar de, de otros directores porque... O sea, amo a Nolan, lo amo No, no tengo... Me cuesta ser objetivo eh, con Nolan Porque realmente amo todo lo que hace Entonces trato de hacer una opinión formada y realista En cuanto a sus películas Pero la verdad que hay veces en las que directamente me entrego y listo No, no puedo decir, bueno, esto la verdad que estaba medio mal que yo es Nolan, o sea, pero me pasa con otros directores, eh. por eso aclaro, no es por estar completamente enamorado de Nolan, ya más adelante voy a hacer otros especiales de otros directores, pero bueno, eh, con Nolan es algo especial, realmente es algo especial, y esta película es algo completamente increíble, completamente increíble, ya voy a entrar más en detalle, como dije en el episodio anterior, de Dunkirk, esto va completamente con spoilers, spoilers por todos lados, lo lamento. Es una película aún más vieja que Dunkirk, ya tiene 11 años, 11 sí, 11 años, 2010. Así que, bueno, si no la vieron, vayan a verla, está en Amazon Prime Video, la pueden ir a ver. Y, y bueno, es eso nada más, ya me voy a meter directamente con spoilers. No puedo hablar sin spoilers de esta película, así que voy a entrar derechito. Bueno, algo que descubrí, si se quiere, descubrí suena raro, pero eh, sí, sí, sí, se podría decir que, que descubrí. De Inception, luego de haberla visto varias veces, es empezar a analizar un poco lo que pasaba en la película. Porque claro, las primeras veces que vi esta película era disfrutar, o sea ver todo lo que pasaba, obviamente entender la trama, entender todo lo que lo que estaba pasando, porque es complejo y tenés que ir entendiendo la, la película, básicamente para entenderla, o sea, no, no por una cuestión de listo, disfrutar y, y, y que sea lo que sea, después veo, qué onda, pero no, te, tenés que estar metido en la película, no es una película de esas que las ves así nomás, Porque es. Están esas películas y está perfecto. Esas películas para relajar, las películas de fin de semana, esas para ver y que no te haga trabajar mucho la cabeza, pero que se pueden disfrutar y son geniales, ¿eh? no, no estoy menospreciando esas películas. Pero este tipo de películas no son así, son para ver en detalle, para ver cada detalle, justamente para notar ciertas cosas. Es como que hay que prestarle su atención, hay que tomarse su tiempo y estar... Ahí dedicado o dedicada a la pantalla y a la película, es así Y bueno, por ahí las primeras veces que vi esta película no era tan así, no estaba tan metido en todo eso Y debo confesar que en el último tiempo, interesándome un poco más por ciertas cuestiones de las películas Visualmente, eh, en la producción, en, en todo eso Noté un poco más de cosas de, de Inception y noté un poco más todo este tema de, de la culpa y de los remordimientos que se notan en la película y esto de la diferencia entre la realidad y los sueños, que básicamente es el pilar de, de toda la de toda la historia, porque, porque la película es o la realidad o los sueños. entonces eso es algo que me gustó muchísimo al momento de llevar a cabo la, la historia porque, al menos desde el personaje principal, que es Cobb, interpretado por Leonardo DiCaprio es muy bueno todo este viaje que vamos viendo de cómo las personas viven en los sueños pero además cómo termina siendo para algunas personas el único escape de la realidad y se termina transformando en, en su realidad. Lo vemos en este lugar en Bombasa. Cuando van a buscar al químico, Yusuf, que hay un montón de personas soñando. Que están un montón de horas al día. Que encima en los sueños se multiplica. O sea que son un montón de horas de sueño. Y ahí se especifica como que esta es la única realidad. O sea, de tanto soñar y de tanto usar ese método para escapar de la realidad, se vuelve su única realidad. Es un concepto bastante interesante, porque yo siento que, a ver, pasa, no digo que estemos todo el día durmiendo y soñando, pero pasa en los sueños, en el tiempo normal de sueño, o sea, las ocho horas que duermen, seis horas, dos horas, lo que sea que duerman, ojalá fueran ocho horas. Los sueños se terminan volviendo, a veces, parte de nuestra realidad. Lo traslado a algo personal y a algo que seguramente les pasa, que son estos sueños a veces, muchas veces, muy realistas, pero también que juegan con cosas que nos pasan en la vida real. Y es muy interesante, al menos como la película lo va llevando a, a, esta, a este conflicto de lo que es real y lo que es una fantasía, lo que es un sueño ejemplificado en Cobb, o sea, todo este tema de la relación con Mol que salió mal, que le genera muchos remordimientos a Cobb y que se termina transformando en un problema en estas misiones que tiene que llevar a cabo, tanto al principio, cuando intenta infiltrarse en la mente de Saito, y al final, o en el resto de la película, que es cuando Saito lo llama para esta misión de ir en contra de su competencia para poder terminar con el imperio de, de los Fisher. Más adelante también se, se trabaja mucho más todo este tema de, de las culpas de, de Cobb, que además terminan afectando mucho al resto de los personajes. A ver, la película tiene un increíble manejo del tiempo, o sea... No hablo en específico de, de la historia, sino de la duración de la película. Es algo que dije ya con Dunkirk y creo que ahí había especificado, y si no lo especifiqué, lo digo ahora. Algo que tienen las películas de Nolan es que son muy entretenidas, no, no te aburrís, al menos a mí me pasa eso personalmente, ¿eh? puede que a alguien no le pase, pero lo que tienen es que son muy disfrutables, o sea... Puede ser que no se entiendan cosas, pasa, pero yo no lo veo como algo negativo, yo lo veo como algo que realmente, a ver, primero que nada te hace pensar mucho, sea la película que sea, porque está, ya sea por algo más profundo, como puede ser todo este tema de los remordimientos y, y de las culpas en Inception, la realidad, los sueños y todo eso, en otras películas pasa que por ahí con una trama un poco más eh, simple en ese sentido, pero no tan simple en otros, eh, también te está haciendo pensar, entonces eso es algo que valoro mucho, porque eh, vuelvo a esto de, no es una película solamente para pasar el tiempo, sino que te hace trabajar la cabeza, que estás todo el tiempo pensando, pero esto y esto y aquello, entonces es interesante, o sea, por ahí es un problema, por ahí se vuelve complicado, pero a mí me resulta interesante Repito, no solamente en películas de Nolan, en otras películas también me ha, me ha pasado Pero bueno, me gusta que las películas hagan pensar a las personas Que no solamente sea algo para ver, que, que haga trabajar la cabeza de las personas Porque es interesante, realmente es, es interesante y por muchos lados Se puede explorar por muchos lados todo eso, así que me gusta Y acá, de vuelta, el tiempo es increíble, o sea... Tenemos una hora, una hora, ¿eh? una hora hasta que arranca toda la misión. Desde que empieza la película hasta que realmente empieza toda la misión, que es la misión principal de la película, en la que se adentran en la mente de Fisher, tenemos una hora, o sea, es una hora de explicaciones, de... Reunir a todo el equipo que se va a adentrar en esta misión Toda una hora hasta llegar al momento en el que se meten en la mente de Robert Fisher Es increíble porque no parece una hora, realmente Y cuando ves que pasa una hora es como... No puede ser Es impresionante lo muy bien manejado que está ese tiempo Porque no hay tiempo perdido Está todo todo lo que pasa en esa hora Está perfecto, puede ir un poco más lento, sí, pero eso no significa que esté mal. Y cuando eso en una película se maneja bien, cuando el tiempo está bien aprovechado, perfecto. Me parece algo genial porque realmente cuando es necesario para la historia me parece algo genial. Y se trabajan muy bien los personajes, todos. Por ejemplo, la relación que se ve entre Arthur y Ems. Interpretados por Joseph Gordon-Levitt y Tom Hardy, respectivamente. Ya desde, desde que se cruzan, ya desde el primer diálogo de Ems, cuando Cobb lo va a buscar a Bombasa, que hablan de, de Arthur, sin nombrarlo prácticamente. Y ahí ya, ya, ya sabemos cómo era la relación entre Ems y, y Arthur. Con esas pequeñas cositas, ya... Sabemos cómo son los personajes. O sea, no necesitamos una mega historia que nos explique que Ems y esto y lo otro. No, ya con eso sabemos cómo es uno y cómo es el otro. Por ahí un poquito más simplificado, pero ese laburito de los personajes de hacernos ver cómo es cada uno me parece perfecto y, y todo esto pasa dentro de esta hora. ¿sí? Obviamente. El personaje que más trabajado está es el de Cobb porque es el principal y porque gran parte de todas las problemáticas que van surgiendo surgen por él, entonces es lógico. Pero el resto de los personajes tienen un trabajo bastante interesante, entonces está bastante logrado todo este tema de, de los personajes que ya a la hora de película, cuando va a empezar todo, están todos muy bien presentados y, y es algo que... Sirve muchísimo, por eso el tiempo está muy bien administrado Además tenemos dentro de esa hora todo el entrenamiento de Ariadne Que Ariadne un poco sería el personaje que somos nosotros Porque el personaje Ariadne está conociendo todo este mundo Está entrenando para saber bien lo que tiene que hacer Y conociendo todo esto Y sirve un poco como... Poner al espectador a conocer todo este mundo. Y me parece genial, la verdad que muy muy bien. Ya dentro de, de la misión principal que es adentrarse dentro de la mente de Robert Fisher, dentro de sus sueños para poder quebrar el imperio de su padre y que su empresa no sea la gran controladora de, de todo el mundo. Está esta misión de plantarle la idea dentro de su mente, justamente el origen, eh, el origen de esa idea que lo haga cambiar de parecer respecto a su padre y respecto a lo que tiene que hacer con, con la empresa. Acá también yo dije que Cobb es por ahí el personaje más trabajado en cuanto a todas las problemáticas y todo esto que vemos en la película, pero el personaje de Robert Fisher, interpretado por Killian Murphy también tiene su cuota de protagonismo en cuanto a problemáticas, porque vemos esta clara relación entre él y su padre, que era muy mala, pero vemos también esto de el adentrarse en la mente y de cambiar de idea o de cambiar de parecer con algún recuerdo, y esto de... Eh, las ideas y, y los pensamientos Que también es como muy Complejo Pero muy Cierto porque pasa eh, Cuando se piensa mucho En una persona O después de, de una pérdida De un fallecimiento O, o algo una ruptura y, y por ahí la relación con esa persona no era tan buena Pero los sueños y los pensamientos Y todo eso Por ahí no es un personaje del que se termine trabajando mucho, pero el tiempo que se le da es muy, muy interesante, porque también empieza como un personaje secundario, porque no, no está entre los principales, pero se le da un muy buen lugar y dentro de todo este mundo de sueños me, me gusta cómo se va viendo todo desde, desde su perspectiva. Si sí, hablamos de una película de Christopher Nolan, Obviamente tenemos que hablar de Hans Zimmer En su gran mayoría Tenemos que hablar de Hans Zimmer Que otra vez la rompe como compositor La banda sonora de Inception es una de mis bandas sonoras favoritas Y ya les adelanto que el final de Inception es uno de mis finales favoritos No solamente por el final sino por la banda sonora La banda sonora en ese final es hermosa Es hermosa esa banda sonora no les miento si les digo que escucho en Spotify esa, ese pedacito, creo que se le dice pieza musical, no canción me parece que no es, pero bueno, yo le voy a decir pieza musical. No me tomé el trabajo de averiguar cómo se le dice, pero bueno, yo le voy a decir pieza musical hasta que me entere o averigüe bien que se le dice de otra manera. Pero esa pieza musical yo la escucho, mucho en Spotify, mucho. No sé si en los últimos años habrá aparecido entre lo más escuchado. Vieron que Spotify les arma esa playlist de las canciones que más escucharon. Bueno, esta pieza musical seguro apareció en los últimos años porque la escucho bastante seguido. Estoy hablando de Time. Si van a la banda sonora de Inception en Spotify, está ahí. Y es... es... Es hermosa, o sea, es hermosa. No, no puedo decir otra cosa. Me encanta y con el final queda increíble. Qué increíble porque va creciendo, va de a poquito, empieza suave y termina con todo, pero como que no no explotando, sino creciendo, simplemente creciendo y, y es, es hermosa. O sea, es muy linda y encima... En, en el final, o sea, queda tan bien, queda tan, tan genial que, que la verdad que es increíble, es increíble. Y hay una versión en YouTube en vivo, no me acuerdo en dónde fue, pero en vivo con Johnny Marr tocando la guitarra que es espectacular. Búsquenlo en YouTube porque ese video es genial, es genial, la verdad. Pero bueno, en general, más allá de esa pieza musical, la banda sonora en toda la película es muy buena muy buena y esta piecita de time se escucha a lo largo de la película aparece varias veces si prestan atención y es algo que me encanta cuando te van adelantando un poco de de esa pieza musical que aparece al final en una película, no solamente que aparezca al final, sino que por ahí es la pieza musical característica de la película, pero que la van deformando o la van mostrando de a poquito en otros pedacitos de, de la historia. Me encanta, me encanta cuando hacen eso. Bueno, sin ir más lejos, Loki, ya hablé de Loki en este podcast, también en la serie aparece mucho esa deformación de lo que es la pieza musical principal de la serie. De a poquito la van metiendo en algunos pedacitos y cuando hacen eso la verdad que, que me encanta Y específicamente en esta película con Time pasa eso Esa pieza musical va apareciendo en varios momentos Aparece cuando Ariadne se mete en los sueños de Cobb, en el sueño compartido de Cobb En el que se encuentra después más adelante a Moll Aparece también en el final cuando Ariadne y Cobb se encuentran nuevamente con Moll Yendo a buscar a Robert Fisher Aparece en un encuentro entre Ariadne y Moll. En este hotel en el que habían festejado su aniversario Cobb y Moll. Cuando estaban casados. Aparece cuando Cobb le explica a Ariadne toda su historia con Moll. También tenemos varios momentos y todos relacionados a Cobb. En cierta forma. Que es no solamente protagonista sino el protagonista real del final, cuando suena completa, Time, y es otro gran trabajo realmente de la banda sonora en la película, en función de la historia, porque realmente está para todo, no solamente para esos momentos específicos, sino en las escenas de acción, está genial, eh, multiplica, las escenas de acción multiplica, las peleas multiplica al máximo todos esos momentos, completamente, y, y, y la verdad que, que me encanta. No, no puedo, no tengo más palabras, la banda sonora es genial, espectacular. Las escenas de acción, muy buenas, tengo un par que son mis favoritas. No, no metí el final, cuando están ya en el último nivel de los sueños, este lugar con nieve, estuvo bueno. No, no, no, no voy a decir que no me gustó, pero no está entre mis momentos favoritos. Mis momentos favoritos son la persecución en Bombasa, en la que Cobb va a buscar a Ems y se apudre todo. Y empiezan a perseguir a, a Cobb, que tiene problemas legales porque se lo acusaba de haber matado a su esposa. Y al haberle fallado a la empresa con la que estaba trabajando al principio de la película, lo empezaron a buscar por todos lados, entonces... Estaba hasta las manos, y bueno, se arma toda esta persecución que la verdad que me encantó, es muy buena, muy buena. Y otra parecida, pero no es tanto una persecución, aunque sí, un poco sí, pero ya tiene un poco más de acción y, y, y estaba un poco más cargada de personajes y, y de todo. Es la del primer sueño, cuando ya empiezan con la misión y se meten en el primer sueño, este en la ciudad en la que estaba lloviendo, que empiezan a los tiros mal, que se cruza ese tren en el medio de, de la avenida, espectacular. La verdad, muy muy buena escena. También está la escena del hotel, esta famosa escena en la que el pasillo del hotel va dando vueltas, en la que está peleando Arthur con los guardias que, que van apareciendo. Espectacular, o sea, esa escena diría que es la mejor, aunque no la puse entre mis favoritas, pero bueno, es como caer en lo obvio, es como decir, bueno, ¿cuál es tu escena de acción favorita de Inception? La del hotel. Pero la verdad que, que sí, ¿eh? es muy buena y hay que reconocerla porque es genial. Pero bueno, el tema principal, además de los sueños, y es la diferencia entre la realidad y los sueños, va de la historia entre Moll y Cobb. Y esto de... Todo este trabajo de Cobb de soltar, básicamente, para hacerla corta. De soltar esta relación, pero que le cuesta por esta culpa. Porque se nos explica en la película, él explica, que le había implantado la idea a Moll de que nada de lo que estaban viviendo era real. Entonces al despertar de ese sueño... Ella no estaba convencida, ella había vivido tan bien en los sueños que quería volver y se había convencido por esa idea de que la realidad no era la realidad sino que era un sueño y que tenían que morirse para volver a la realidad que en realidad eran los sueños. O sea, para simplificarlo, Moll creía que los sueños que habían vivido con Cobb eran la realidad. Y todo eso que habían vivido con Cobb era el mundo real y que la realidad era un sueño. Entonces, ¿cuál era la escapatoria de un sueño? Morir para despertar en la realidad. Cosa que salió mal, obviamente, porque no estaban en un sueño, estaban en la realidad. Y al morir, te morís, básicamente. Es lo que pasó con Moll. Moll se suicida pensando que al morir va a estar finalmente... En la realidad y no pasa eso Pero claro Estaba esta culpa de Cobb Porque él había implantado esa idea Y salió mal Porque no era la idea Original de Cobb Hacerle pensar eso a Moll Sino que pudiera salir De los sueños que no eran reales Y poder vivir la vida real En pareja y con sus hijos Y se sentía culpable Obviamente por la muerte De, de su mujer, entonces Toda la película es un laburo de dejar ir, no solamente a su esposa, que ya estaba muerta y que la seguía recordando en su mente, y que estaba siendo un verdadero problema, no solamente para las misiones, sino para él, porque no podía dejarla ir, sino también para poder dejar de culparse de todo lo que había pasado y, y estar tranquilo, una vez por todas. Entonces, más allá de toda esta locura que es la película, Está muy bueno este trabajo del personaje, este viaje que hace el personaje intentando olvidar a alguien. ¿sí? Y es un, un mensaje bastante interesante que creo que a muchas personas les habrá pasado. Por ahí no específicamente así, pero sí de querer olvidar a alguien muy importante en su vida. Y esto es genial porque además un punto clave es que a lo largo de toda la película... Vemos a los hijos de Cobb jugando, pero nunca se pueden dar vuelta. De hecho hay un momento en el que Moll, cuando se cruzan, le dice mira a tus hijos y él sabe que no son reales porque están en un sueño, pero ella obviamente sigue tan convencida de que es la realidad que piensan que son los hijos de verdad y nunca los puede ver. A lo largo de la película nunca los puede ver a la cara. De hecho se nos muestra el momento en el que lo llaman para meterse en esta vía criminal de robar información de los sueños de las personas y le dicen, es tu última oportunidad, porque si no te vas ahora, te van a empezar a buscar por lo que pasó con Moll. Y ahí le queda esa imagen de... Querer saludar a los hijos, pero no poder saludarlos. Y esa imagen la va replicando a lo largo de varios momentos de la película. De hecho, se les cruzan en un momento cuando están creo que en el segundo nivel de los sueños. En el que está hablando con Fisher. Y lo deja pasar, pero pasa bastante en la película. Y al final logra ver a sus hijos cara a cara. Y es, o sea, es un mensaje muy bueno porque... Es un, una señal de que superó Todo lo que había pasado con Moll Al ver a sus hijos Finalmente supera Todo lo que había pasado con Moll Y bueno eh, Esto va dentro del final perfecto que, que la verdad que me encanta Que teniendo en cuenta todo Este significado que le doy a la película Porque bueno, al menos Es la interpretación que yo veo de la película Algo genial de las películas es que cada persona puede interpretar la historia de una película de la manera que sea. Probablemente para muchas personas lo que dije es como... ¿Qué está diciendo este pibe? Pero bueno, es como lo interpreté yo. Y bueno, cada persona tendrá su interpretación. Pero en base a esa interpretación es como... Me termina siendo muy satisfactorio el final por todo eso, la verdad. Un final que 11 años después sigue siendo... Bastante problemático porque muchas personas están todavía en la duda. Incluso yo, no les voy a mentir. No sé ya cuántas veces vi esta película, pero la vi muchas veces. Y, y todavía me, me genera esa duda de... Che, ¿es un sueño esto? O, o está en, en, en, en la realidad. ¿Qué onda? Porque no vemos caer el tótem. Y, y esa imagen es como... Ay, la... Esta madre, qué onda con esto. ¿Qué? Hay varias teorías. Dando vuelta, hay un montón de teorías. Un montón. De hecho, la más loca que me encontré averiguando un poco sobre esta película. Es que todo, todo, lo que pasa en la película fue un sueño de Moll Esa es la típica, ¿vieron? Es como. Todo fue un sueño de una persona. Eh, me parece medio rara. O sea. Explicaban de una manera en la que bueno, te estaban convenciendo con esta teoría pero bueno, no, para mí no y tampoco le busco muchas teorías para mí el final es en la realidad no está soñando, de hecho sí encontré un detalle por internet que, que me interesó bastante que es el del anillo de Casado de Cobb que si se dan cuenta vayan a ver la película de vuelta si quieren para corroborar esto cada vez que Cobb aparece en un sueño tiene el anillo de casado en la mano izquierda, pero cuando está en la realidad no lo tiene. Entonces, ese anillo es una proyección de que cuando está en los sueños, él todavía sigue pensando en Mol y él todavía está casado, porque Moll sigue ahí, sigue básicamente sin poder dejarla ir. Y cuando vemos el final, en ese pedacito en el que se llega a ver la mano izquierda, el anillo no está por lo que está en la realidad. Aunque también encontré que Nolan, el propio Nolan, guionista y director de esta película, dijo que no importaba que el final sea la realidad o sea un sueño. Lo que importaba era que él, al ver a sus hijos, estaba feliz y que incluso gira el, el tótem para ver si se cae o no y para saber si está en la realidad o no. Y al ver a los hijos... Básicamente no le importa si cae o no, si está en un sueño o no, y va con sus hijos. Entonces, básicamente lo que Nolan explicó con esto es que lo importante es que él es feliz. Y si está en un sueño o no, no le importó. Y es verdad, porque si se ponen a pensar, cada vez que él giraba, el trompito este, no sé si tiene otro nombre, pero bueno, trompito, se quedaba mirando a ver si se caía o no. De hecho, cuando fracasan en la misión del principio... Él está con el arma porque si era un sueño se iba a matar, obviamente, y no, cae el trompito y no se mata. No sé cuántas veces lo usa en la película, pero las veces que lo usa, se queda esperando a ver si cae o no, y en el final no, lo dejó ahí girando y se fue con los pibes, ¿qué están haciendo ahí? Eh, vamos a ver qué están haciendo. Entonces, es bastante interesante eso de finalmente feliz, ya está, no importa si es un sueño o no, que igual, teniendo en cuenta el detalle del anillo, estaba en la realidad. Siento que es un final para complicar porque no vemos caer el tótem, no vemos caer el trompito y es como listo, clavamos los créditos y bueno, piensen lo que quieran, hagan teorías, pero puede que sea más simple que eso y realmente no estaba soñando y finalmente cumplió el objetivo de volver a su casa con, con sus hijos. Algunos detalles, además de ese de, del anillo que me encantó el detalle del anillo. Las ventanas del primer sueño y en general de la decoración de ese lugar en el que estaban en el sueño del principio en el que intentaban robar información de Saito, tenían forma de laberinto laberinto que después Cobb le explica a Ariadne que haga para poder pasar esta prueba de ser quien cree todos estos lugares en los sueños y es interesante ese detallito de, de los laberintos, que también ese lugar termina siendo el limbo en el que están Saito y Cobb al final, que es el del principio. O sea, la película empieza con el final, básicamente. Esos primeros minutos en el que encuentran a Cobb en la playa son parte del final. Así que bueno, eh, me parece interesante ese detallito de, del laberinto que también... Representa un poco este limbo de este laberinto de, del que no se puede salir tan fácil y, y bueno, también a lo largo de toda la película que son un poco laberintos dentro de, de las mentes de las personas Michael Caine, que aparece en todas las películas de Nolan, acá también aparece, es eh, el profesor que le enseñó mucho de todo esto a Cobb y que también le enseñó a Ariadne, que termina siendo reclutada por Cobb para esta misión. Bueno, apareció en Dunkirk, no lo había dicho, se me escapó. Él es el de la voz de la radio, que está con el personaje de Tom Hardy, detalle, porque claro, no lo vemos en persona, pero está ahí la voz y bueno, aparecen todas las películas de Nolan. Es como la ficha puesta de, de las películas de Nolan. Tenemos la frase del viejo lleno de remordimientos que se repite bastante. La usan Cobb y Saito que es la que terminan usando cuando Cobb lo va a buscar para que cumpla su promesa. Promesa que era básicamente sacarle los cargos por eh, el asesinato de su mujer que él no había cometido y Poder ir a ver a sus hijos. Este detalle de los hijos que ya lo comenté. Pero bueno, cuando lo sacan de su casa y le ofrecen ese trabajo. Y le dicen que era la última oportunidad para poder irse. Y quiere salvar a sus hijos y no puede. Es el mismo lugar y prácticamente la misma escena del final. Solamente que al final puede ver finalmente a sus hijos. Eh, es un detalle que, que me gustó mucho. Y tenemos los efectos visuales, que bueno, en la película en general son geniales, geniales, la verdad que son espectaculares, y muchos son efectos prácticos, no son efectos hechos por computadora, hay cosas obviamente hechas por computadora, pero bueno, las explosiones en el entrenamiento de Ariadne son hechas de verdad, varias de esas explosiones son verdaderas, la parte del pasillo del hotel es todo efecto práctico, o sea, Digamos, es ese, esa cosa que se usa para ir caminando mientras das vuelta. ¿no? No sé qué nombre tiene, la verdad, pero saben de lo que estoy hablando. Es genial, es genial. Y hay un efecto que me gustó mucho, que es el de Ems. Él copia, eh, falsifica la identidad de las personas para los sueños. Y cuando está preparándose para interpretar, digamos, al tío de Fisher y poder engañarlo, Vemos que en esa preparación, en los espejos, hay distintas tomas en las que primero lo vemos reflejándose en los espejos. Después, cuando la cámara se va y vuelve con Ems, vemos que ya en uno de los espejos, en uno de los reflejos, aparece el tío de Robert Fisher. Y ya al final, Ems aparece creo que en un espejito nada más. Y después en el resto, aparece reflejado el tío de, de Robert Fisher. Que esto del cambio de Ems me gustó mucho, en esta escena en particular, pero lo hace bastante, pasa bastante. Bueno, en el final, cuando Robert Fisher sale del agua, que está sentado en la orilla, junto con su tío, que en realidad es Ems, vemos cómo la cámara se mueve y en un principio es el tío, pero al moverse y cruzarse con Robert Fisher, vemos que en realidad es la cara de Tom Hardy. También en un ascensor, sí, cuando Ems se hace pasar por una chica en este, en este engaño que le están haciendo a Roder Fischer en uno de los sueños Que se encuentra con Saito, que vemos a la chica pero después vemos a Ems reflejado en el espejo Genial, la verdad me gustó mucho todo eso Otro detalle bastante interesante, que seguramente ya lo habrán escuchado pero bueno, lo cuento igual es el de los nombres de los personajes. Tenemos a Dom, que es, bueno, Cobb, pero su nombre es Dom. Tenemos a Robert, por Robert Fisher. Tenemos a Ems, a Arthur, Ariane, Moll y Saito. Que en ese orden se forma la palabra Dreams. En castellano, sueños. Un detallito que me gustó bastante. Y también hay, en referencia a los personajes, la idea de... La producción de una película, porque tenemos a Cobb como el director, a Arthur como el productor, Ariande como la diseñadora de producción, Ems como el actor, justamente interpretando a distintas personas, Saito dentro del set de rodaje y Fisher como la audiencia. Otra cosa interesante, me, un poco esto de cómo hacer una película y con las distintas personas que se necesitan para hacer una película, que un poco es montar esta ilusión dentro de los sueños y cada una de las personas que se necesitan para lograr eso y yendo a los últimos detalles algo con la canción de Edith Piaf, no voy a decir el nombre no voy a decir el nombre porque imagínense que si ya hay gente que se queja de mi pronunciación en inglés el francés, o sea, me matan, no lo voy a decir pero bueno, la canción de Edith Piaf que aparece en la película, tan característica esa canción Dura 2 minutos 28 segundos. ¿Cuánto dura la película? 2 horas 28 minutos. Anda a buscarla al ángulo obsesivo-compulsivo. Genial. Obviamente no es algo hecho al azar, es algo hecho a propósito. Y lo loco es que la película dura 2 horas 28 minutos con los créditos. Si se quedan hasta el final de los créditos, va a sonar esta canción de Dead Piaf. Que en la película, esta canción era... Una especie de alarma para avisarle a las personas que estaban infiltrándose en los sueños que llegaba el momento de despertarse. La película termina con esta canción en los créditos para decirle a la audiencia que es momento de despertarse. ¿Fue todo un sueño? ¿Eso es lo que nos están queriendo decir? Mm. Y bueno, un último detalle es el del tren. Un tren que aparece bastante, las vías del tren también. De hecho es algo que tenían en común entre Mold y Cobb, pero lo interesante es que Nolan junto a su esposa se habían sacado una foto acostados en las vías de un tren y bueno, lo utilizó Nolan para esta película, un detalle que me, me gusta, este tierno, es lindo, pero bueno, se ve reflejado dentro de, de la película. Eh, las actuaciones me encantaron. Ah, otro detalle, me lo estaba olvidando. Yo ando ahí con las pestañas acá en Google, ya las tengo ahí preparadas. Miranda Nolan, la hija de Christopher Nolan, aparece en la película como el auxiliar de vuelo del avión de la aerolínea que compra Saito para todas las horas que necesitaban para poder completar esta misión. Ella es la que aparece ahí, así que nada, me gustó ese detalle. Las actuaciones, me encantaron. Obviamente, a ver, ¿qué se puede decir de Leo DiCaprio? ¿Qué se puede decir? Nada. O sea, es un actor que siempre la rompe. Sea el papel que sea, la rompe. Y acá no fue menos. Joseph Gordon-Levitt, me gusta muchísimo. Ken Watanabe, estuvo bien. No es por ahí muy relevante su personaje. O sea, sí es relevante, pero no tanto en cuanto a la historia. Está ahí como más de secundario. Tom Hardy, muchísimo. Me gustó muchísimo. Elliot Page, también. Gran, gran actuación. Killian Murphy acá un poquito al revés de lo de Saito porque Killian Murphy aparece como un secundario pero después va tomando más relevancia y, y bueno, su actuación es genial, la verdad. Marion Cotillard también la rompe, la rompe toda. Acá también es como un papel más secundario pero se come la pantalla directamente, se come la pantalla la verdad que, que es una actuación muy muy buena. En general, todas las actuaciones son muy buenas. Por ahí en este tipo de películas en las que lo visual termina siendo más... No diría importante, pero más grande en la película que las actuaciones. Las actuaciones quedan un poquito más de lado, pero no tanto. O sea, en esta película las actuaciones son muy muy buenas. Leo, te amo. ¿Quién no ama a Leo DiCaprio? La verdad. Como lo dije, una de mis películas favoritas me dan ganas de verla de vuelta. O sea, terminaría de grabar esto y la vería de vuelta. Pero no, tengo que ver Interstellar. ¡Ah, qué bueno, lo dije! Sí, el próximo episodio va a ser de Interstellar para terminar con esta trilogía sobre Nolan. Más adelante volveré a ver Inception porque me encanta. Me encanta. Es una película que no me canso de verla. No me canso de verla. La podría ver dos veces el mismo día. No, no, no me canso. No me canso. Sus casi dos horas y media no parecen. Dos horas y media, la verdad que me encanta. Una de mis películas favoritas... 10 sobre 10, obviamente mi calificación no podía ser menos. Interstellar, la próxima película de este especial de Christopher Nolan. Así que si no vieron Interstellar, vayan a verla porque voy a hablar de esa película. Y después de eso se vuelve un poco a los estrenos. Hay algunas películas ahí de las que quiero hablar. Todavía tengo pendiente hablar de Space Jam. Voy a hablar de Space Jam. Eh, no sé si hay alguien esperando ahí que hable de Space Jam, pero sí, lo dije y voy a hablar de Space Jam. Así que bueno, se vienen de vuelta los estrenos y por ahí después vuelvo un poquito con esto de los especiales, hay que ver de qué personalidad sería ese especial, pero me, me interesa bastante, la verdad, esto de estos episodios temáticos hablando de películas dirigidas a cierta personalidad. Les dejo las redes sociales, si me quieren seguir, arroba después de otra función podcast o simplemente buscan después de otra función y les va a aparecer en Instagram y en YouTube. También lo mismo, ahí el canal en el que están subidos los videos con el episodio completo para que puedan escucharlo. Recuerden, próximo episodio Interstellar. Y bueno, nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.